¡Hola! ¿Cómo están amigos de Español Real? quiero invitarte quiero invitarlos al grupo de Español Real en Facebook podrás ver el enlace arriba Grupo Español Real en Facebook este es el primer grupo Facebook de Español Real por fin ya tenemos nuestro grupo en Facebook lo he creado eh, recién este grupo solamente tienes que darle clic arriba también voy a dejar el enlace debajo le das clic y podrás acceder al grupo Facebook de Español Real en este grupo voy a compartir muchas cosas vamos a poder interactuar vas a poder conocer a todos los hispanohablantes del mundo a personas como tú que están aprendiendo a hablar español así que te dejo allí el enlace lo vas a poder encontrar arriba, debajo simplemente le das clic vas a poder, eh, te vas a dirigir al grupo y tienes que solicitar ingresar al grupo Facebook. Es totalmente gratuito y es nuestro primer grupo. En este grupo vamos a compartir muchas cosas, videos en vivo, vas a poder ver las colaboraciones que voy a hacer con otros profesores, con otros estudiantes de todo el mundo, vas a poder también enterarte de las novedades de español real de los cursos que se vienen, de las cosas, de los viajes, etcétera así que si quieres ser parte de la familia Eñe te invito a darle clic a este enlace y de esa manera vas a formar parte de la familia español real nuestro objetivo es aprender juntos apoderarnos del español y hablar español bueno te saludo y te espero en el grupo. Cuídate y saludos ñe. Chao. Vamos. Bueno, te espero en el grupo. ¿eh? No te olvides. Nos vemos allí. Cuídate. Chao.